Hey, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, pues, este, la verdad, hoy me encuentro en un lugar muy bonito, muy especial y, sobre todo, pues, este, un lugar turístico. Este es mi Octi. Y bueno, pues este, ahora me encuentro en un lugar que eh, sumamente por varios años ha sido como el lugar más secreto de mi vida. Y esta vez los acompaño a ustedes. Y bueno, pues este quiero mostrarle a todos ustedes eh, mi lugar favorito. Y porque todos los, los arbolitos están secos, secos. Eh, porque acaba de pasar ya de diciembre y por ahí como en septiembre todo esto está verdecito verdecito verdecito así que eh, lo que pretendo ahora es sacar algunas fotos eh, para las personas que me siguen en instagram y sobre todo pues este eh, grabar algún videito amo ese lugar como no tienen la mínima idea y bueno pues creo que nadie ha traído aquí por el momento a nadie así que bienvenidos vale Vale, venga. Este es uno de los lugares que me gusta bastante. Eh, el parque de diversión. La verdad está súper bonito. Y es que lo que me gusta aquí, sobre todo, es que siempre puedes tener esa tranquilidad. ¿Sí? ¿Se, ¿Se siente esa tranquilidad? Sammy hay algo importante que debemos de saber que si nosotros tenemos algo bonito en nuestra colonia en nuestro país debemos de cuidar y hacer eh, claramente que cada día es una bendición de poder tener estos lugares turísticos eh, estos lugares son los que me gustan demasiado a mi persona y wow, mira mira esta este tobogán está desde que era chiquito yo y, Ahí me deslizaba todo eso. Y la verdad, vamos a deslizarlo a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y siempre se tiene que utilizar un cartón. Porque obviamente con el zapato y el pantalón, pues este, vamos a chullar. Así que ya vamos a ver si lo tiramos con el tobogán. Con, pues este, un tan siquiera un cartón. O a ver qué onda, ¿sí? Así que, bueno, pues este, quédate a ver. Vamos a ver más. Vale, ahorita eh, prácticamente estamos grabando un video. Y por la redundancia que por allá hay unas personas que me están viendo. Y obviamente que esto parece como que... Como una idiotez pero es que en realidad tengo una pena y es un grupo es un grupo de, de jóvenes que está ahí y vale tengo no sé tengo como que me quieren preguntar algo o a la vez como que no sé tío me pongo muy nervioso así que a ver qué pasa qué onda hola este sammy eh, me acabo de detener un poquito porque la neta la neta este me pongo muy nervioso cuando hay gente y sí yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando que por qué no seguimos grabando si soy una figura pública bueno entre comillas una figura pública y pues, honestamente soy muy penoso cuando quiero hacer mis cosas y grabar y ya cuando hay gente pues lamentablemente no podemos hacer nada y bueno pues entonces vamos a irnos a otro lugar más o menos siempre bonito y vamos a ver si más tarde eh, está un poquito libre para poder grabar y poder eh, hacer lo que queremos en verdad porque no sacarme al algunas fotos, el propósito son sacarme alguna foto, hacer un blog sobre todo, hacer como un video muy, muy reflexivo, muy padre. Así que vamos a ver qué onda. Oigan, ¿qué creen? Ya se fueron la gente, ¿eh? Ya se fueron la gente. Y sí, la verdad, soy súper penoso. Súper penoso. Pero bueno, pues este, vamos a hacer lo que teníamos que hacer, ¿eh? ¿eh? La verdad, era un grupo de jóvenes, no así como maleantes, más o menos. Sino que eran como que querían preguntar. Pero la verdad, pues eso me dijeron: Hey, qué padre, qué tal. Eh, ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Miguel, Dios, Miguel Villalobos y todo eso. ese rollo. Así que saludos a ustedes, chicos, que de verdad me pusieron súper nervioso. Y no es que tenía miedo, sino que prácticamente tenía como que esa sensación de. No puede decir mi trabajo. Así que vamos a hacer lo que vamos a hacer Bien chicos, aquí es un lugar eh, sumamente bonito Y sobre todo que se mantiene eh, la naturaleza Miren qué, qué preciosidad todo esto O sea, este caminito y sale una foto perfecta Muy padre y muy chula Me gusta más cuando es de tarde Por ahí así como a las 4, a las 3 Y se pueden tomar muchas fotos muy lindas Aquí ustedes creo que ya la vieron sin embargo es un lugar muy muy bonito para tomar algunas tomas sentarte ahí y que la foto haga por sí solo la imagen y tu captar todo lo que podemos ver ahí y aquí está ya caminando a otro rumbo que vamos en dirección hacia donde está aquella colina vamos a ir aquí en ese caminito y vamos a ir a dar las vueltas muy padre y sacar una fotografía muy chévere eh, aquí también se podría sacar una foto super padre genial y vamos a ver qué pasa qué rollo así que vamos a sacar la toma que les estoy diciendo ahí más o menos y aquí atrás tengo una pareja así que vamos a ver qué onda qué nos sale ya grabamos ahí bueno ya hicimos algunas tomas de fotografía en esta parte de aquí y en realidad yo quiero hacer ahora más que todo como una fotografía en un camino más así por decir el estilo como así un tipo de caminito de aquí vale vamos a ver que si nos sale la fotografía o qué onda o qué rollo mm, a mí se me hace que aquí podría ser una toma de perfecto porque aquí es curvado sin embargo aquí es como un poquito más recto y esta cámara enfoca, enfoca creo que sí aquí sería perfecto vale no saben lo que me costó bastante esa toma de ese caminito y toda la gente pasaba toda la gente pasaba y como que ya se está oscureciendo un poco porque aunque ustedes crean que pues este es poquito tiempo pero quiero ir a hacer esas tomas rápido eh, y sobre todo tomar esa fotografía rápido así que le voy a grabar ahora Bueno, chicos, aquí es prácticamente donde es la colina. Y eh, allá abajo estábamos directamente allá. Allá abajo estábamos nosotros. Recorrimos todo esto. Y luego nos fuimos por acá, por acá, por acá, por acá. Y aquí estamos en la colina, ¿vale, tío? Y bueno, pues este... Ah, pues este súper preciosísimo es el lugar donde puedes apreciar con tus familiares personas y la verdad pues este está súper cool está súper chévere vale eh, prácticamente hemos logrado nuestros objetivos de tomarnos una fotografía eh, nos ha costado la verdad bastante nos ha costado como no tiene la mínima idea y bueno pues este la verdad disfruto el momento disfruto bastante eh, tomar una fotografía y más cuando se trata de la naturaleza a mí me apasiona bastante viajar caminar disfrutar y la verdad pues este me gusta gustaría saber si a ustedes pues le gustaría que siguiéramos creando más contenidos así súper chévere donde podemos viajar donde podamos este, eh, conocer algunos lugares nuevos el salvador fuera del de salvador y pues desde a donde quisieras que, que íbamos a visitar y, y la verdad pues este me gusta bastante eh, el clima y sobre todo que en, el, en este en esta época que ahorita está el otoño vale tío aquí prácticamente eh, vengo yo de estar sentadito o a veces esté disfrutando el ambiente me distraigo me despejo y la verdad nunca había traído a nadie a nadie a nadie a nadie aquí a ese lugar así que son ustedes los primeros que están en este lugar así que los quiero mucho los amo mucho gracias por todo el apoyo gracias por todo el cariño que siempre me tienen ahí estar al pendiente de todos los blogs así que pues este ya saben y vamos a seguir tomando una fotografía y luego terminamos con una sesión fotográfica y con un video pues este súper cool y super chévere vale y ahorita vamos a descender al lugar muy chévere pero eh, vamos a ver, a tratar la manera de subir el tobogán. Vale, dijimos que íbamos a sumar a subirlos en el tobogán. Y ahorita pues este la verdad eh, está un poquito ya oscurito. Aunque eso no quita nada nada por el estilo de hacer un pues este intento para contemplarlos a todos ustedes. Eh, al parecer sí nos salió la fotografía que esperábamos, aunque un poquito medio oscura, pero hoy sí, ya se está haciendo un poquito medio, medio tarde, ya son prácticamente las 5 de la tarde y bueno, pues esto se va oscureciendo a medida del tiempo. Y espero que en verdad les esté disfrutando. Ahora sí, vamos a ir a lo que les prometí a todos ustedes, mirlos en el tobogán y tratar la manera de recordar mi infancia vale venga ese es el reto que principalmente era como que tenemos que subir toda esta cuesta de aquí toda esta pendiente de aquí para allá y tomar tratar la manera de tener ese cartón ese cartoncito nos va a ayudar para que o oh, vale tío que no se nos roce el trasero pero vamos a ver si podemos subir de esta parte de aquí porque aquí hay un poco como publicada no sé si ustedes pueden observar ahí es un poquito muy complicado la parte de aquí es un poquito como que quebrada pero hay dos que tres así que venga a ver qué tal nos va No sé si se logra ver bastante Pero, ok Vamos a tratar la manera de subir esta cuesta Y aquí tenemos ya nuestro cartón Para que no nos roce el trasero Y literal, no nos roce el trasero eh, Tenemos que ir prácticamente con cuidado Porque es demasiado, demasiado eh, difícil subir aunque la verdad la experiencia lo vale bastante eh, les comento algo rápido eh, le, les había dicho que a nadie había traído yo prácticamente aquí eh, y en verdad yo a nadie he traído aquí así que ustedes son los primeros en conocer este lugar que es uno de los lugares más bonitos por donde yo vivo y vale lo disfruto todo niño que no haya venido a ese lugar prácticamente oh, hostia tío esto está más difícil ahora todo niño que no haya venido a este lugar aquí oh. Creo que no tuvo infancia. Y yo sí la tuve, ¿eh? Ok, tío. Es que esto está difícil, ¿eh? Ok, aquí prácticamente hay una escalera. Pero todo esto de aquí... Venga, tío. Es que eso está difícil. Venga, vamos. Ok. Vamos a ver qué rollo. Así que vamos a ver si podemos deslizarlos en este tobogán. Vale, tío. Colocamos esto aquí porque... Literal, vamos a dar un desmadre aquí ahorita Y venga, tengo un buen tiempo de no tirarme de todo esto Vamos a cortar y primero vamos a este, poner esto chiquito Porque si no nos vamos a quedar la pinche nariz Vamos a tirarlo ahora y vamos a ver que está un poquito alto Y ya tengo años de no tirarme Así que eh, voy a poner la pantalla, o sea, voy a doblar la cámara Para que ustedes vayan viendo eh, el descenso que voy a tener Quizás me voy a dar un desmadre, es lo más seguro o es un desmadre que voy a hacer ahorita Ok, venga, venga, venga Vamos a tirarlo aquí Venga, venga, espera. Acabo de dar un gran desmadre en el trasero Y es lo que les dije yo Que aquí es un poquito complicado Venga, venga, venga ¡Hostia, ¡Oh, sí, tío! ¡Oh! Valió la pena la subida Y, y fue un tipo de desmadre El que acabo de hacer Miren cómo quedó el cartón Literal si esto no existiera el cartón, prácticamente nos destruimos el trasero. Por cierto, les comento algo rápido que me pasó aquí en el parque, que creo que no lo grabé, pero bueno, pues este quiero mandar un fuerte saludo a esas personas que me preguntaron que quién era yo y la verdad, pues este me dijeron, hey, tú eres youtuber, ¿verdad? Y yo, sí, yo soy. <risa> Así que este, muchísimas gracias a la familia que pues este me está siguiendo en YouTube y bueno, pues la verdad, pues cuando, cuando llegamos aquí como que tenía un poquito de nervio porque la gente se me quedaba viendo, pero después perdimos el nervio y sacamos unas Cuántas fotos y logramos lo que queríamos hacer Así que vamos a ver ¿Qué pasa ahora en la siguiente colina? Bueno, señores, eh, en serio, espero que les haya gustado bastante este hermoso vlog. Que la verdad, pues, se me ha costado bastante eh, tomar las fotografías. Pero al final logramos lo que queríamos. Logramos la meta y, hostia, tío, se ve súper oscuro ahí atrás, ¿eh? Súper oscuro ahí atrás. Pero bueno, pues, este, muchas gracias a cada uno de ustedes por estarse suscribiendo a mi canal. Y sobre todo a las personas que me están siguiendo en Instagram, que aparezco como Miguel vialobo bajo y muchas gracias a todos ustedes por siempre estarme apoyando. Vean, quiero mostrarles esto antes de irnos. Esto prácticamente es la ganadería donde se encuentra la paquita. Se respira caquita de caballo y caquita de vaquita y de otras cositas. Si quieren ver más videos como estos, más divertidos, más extremos y que nos tiramos del tobogán y casi nos dábamos en la peta. Así que les invito a que sus comenten aquí abajo a dónde quisieras que fuéramos, a qué departamento o a qué país, a qué lugar turístico y nos divirtamos a lo extremo, a lo grande. Así que bueno, gracias. Mi nombre es Miguel Vialobos y siempre seguiré llamando a Miguel Vialobos. Siempre síganme en las redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.